De lejos se las ve, sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza vienen cantando y se van. cantando y se van, bajo el puente hay un rumor y un humo de poleos perfuma el aire y el cielo, la pava bulle feliz y a la espera de los mates interrumpe su traje, la sin te su traje, la bandera, quiero cantarte con mi guitarra y entregar mi voz a tu limpio corazón. Se nieva cuya ya la fila de mujeres que van al río se agranda Los changos al griterío mientras los perros torean van cruzando el rancherío Los changos al griterío mientras los perros torean van cruzando el rancherío cuando cierra la oración Con, con sus guaguas ni... dormidas entre los brazos bra bra bra bra bra regresan La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va Hacia la oscuridad, la banderas, Quiero cantarte con mi guitarra y entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río chico hasta la samba. Lord no.